Bailé conmigo bien apretado. Quiero que baile más, quiero que fume, y que arrebata. Y eso no lo dude. Al que no le guste que recoja y se mude. Estamos la de nosotros, así que mam y sacude. Pam, pam, sacude. Pam, pam y sacude. Bien apretado, apretado, bien apretado. Arrebatado Arrebatado Arrebatado Arrebatado El perreo no se acaba, güey. Arrebatado arriba, arriba. Arrebatado Arrebatado Arrebatado Le gusta, el, le gusta el bailoteo, pa' el, tío, pa' afuera, pa' el, tío, pa' afuera, pa' el, y a, bailoteo, pa' afuera, Le gusta el bailoteo, pa' bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo. No se pa' estamos pa' entro pa' entro pa' entro pa' entro